Estamos con Antonio, un enfermero experto en adicción al tabaco... ...y le preguntamos por qué debemos dejar de fumar. Motivos para dejar de fumar hay muchos... ...pero que cada persona buscar su propio motivo... ...aquello que le motive para dejar de fumar... ...porque realmente si la gente... Lo más, ...lo más importante es que la gente quiera... ...la persona que fuma deje de fumar... ...porque puedes venir y darle mil argumentos... ...pero si realmente no hay aquello que le ayude a lanzarse ya digamos que la prevención, las posibilidades de escritos son muy bajas y motivos podemos hablar de muchos de muchos tipos, desde el punto de vista de salud pues digamos de que el fumar aumenta pues los riesgos de padecer desde un infarto desde una embolia, eh, de problemas respiratorios como la EPOC eh, todo tipo de cánceres, cáncer de pulmón, cáncer de colon eh, y aparte ya, aunque, ya ya no es por la misma enfermedad, sino ya lo que es la calidad de vida, ya la empeora. Eh, los fumadores tosen más, eh, enferman mucho más de enfermedades digamos, respiratorias banales, tipo catarros, tipo bronquitis, y normalmente las pasan mucho peor que les cuesta mucho más un poco más de, de, de curar también bueno también a nivel de arrugas supa mano al lente, también provoca impotencia o sea, todo son cosas de que no, en el día a día aunque no esté pues, sana eh, digamos que le perjudica en su calidad de vida pero aparte también el, está el un pasivo que es que es digamos el efecto que hace el trago a la gente que no fuma pero eh, ...convive con fumadores... ...y sobre todo especialmente los niños... Los, ...los hijos de padres fumadores... ...pues tienen más posibilidades de padecer asma... Eh, ...padecen mucho más enfermedades respiratorias... Eh, ...a cabo, cabo de daño ...como bronquitis, otitis... Eh, ...catarro, faringitis... Y, ...y también digamos que... ...si los hijos conviven con padres fumadores... ...tienen muchas más posibilidades de que cuando lleguen a la edad adulta fumen... ...porque digamos que... El, eh, ...como en casa con el tabaco y eso es una cosa ya normalizada, no lo ven tan extraño fumar ellos cuando lleguen a la, a la adulta. Y también, por último, tampoco hay que dejarnos el tema económico. La gente, los fumadores, normalmente fuman un paquete diario de media. Esto supone al cabo del año como mínimo unos 1.500 euros, que digamos que ya con la crisis actual podemos decir que es más de un sueldo al mes gastado en tabaco. Eso sí, todos estos motivos, lo he dicho. Cada fumador tiene que buscar aquello que realmente le incite a dejar de fumar. Gracias Antonio. Queremos seguir hablando contigo.